En este avance de café con aroma de mujer, Lucía está recibiendo las invitaciones del evento de la asociación, le pregunta a la señora del aseo que dónde están las tarjetas y ella le responde que su esposo se las pidió en la mañana y vemos que Lucía se pone inquieta ya que ha estado sacándole mucho dinero y eso para Miguel y por supuesto Sebastián en su oficina le manda a la secretaria que le diga al mensajero que venga y le lleve las tarjetas a que las pague y lo cual ahí pues él se dará cuenta de lo que esta mujer ha estado haciendo también Miguel pidiéndole más dinero a Lucía ella le dice que en este momento que no puede que Sebastián se llevó sus estratos bancarios y le dice que si él se llega a dar cuenta de esto estará con los brazos cruzados sin saber qué decirle Miguel le dice a ella que lo ponga en su sitio, que él no debe estar revisándole sus cosas personales. Ella le dice que si Paula está haciendo lo mismo con él es porque debe estar dándose de cuenta de algo y le cuenta que Sebastián sí ha estado muy extraño con ella por el cambio que ha tenido su hijo. Él sonriendo le dice que es algo típico de los tejeros también que donde hubiera conocido a su abuelo, pero bueno, Lucía le dice que no está para que le esté dando clases de genética y que realmente está preocupada que Paula no lo ha vuelto a llamar, Lucrecia tampoco y Sebastián está extraño con ella. Bueno mi gente y ese ha sido el avance y si les ha gustado este contenido los invito a que se suscriban al canal y dejen sus comentarios los cuales los estaré respondiendo.